Oye, Don, ¿tienes algo de tomar? Sí, hay en el refri Hey, Josh, dame un vasito de leche, por favor No tengo un vasito de leche, pero sí de leche Pero si eso fue lo que dijo Un vasito de leche No, lo dijiste mal, dijiste leche. Pero así no es como se dice. <ríe> ¿Cómo es que tú lo dirías? Lo diría todo como todos los demás dicen leche. L-E-S-H-E. Sí, como todos nosotros. Una entera leche, Josh. No, no, no, no. no. Di malteada de leche. Malteada de leche. Muy bien, ahora di leche. Lecha. ¿Estás escuchando esto? Sí. El chico solo quiere un vaso de lecho. ¿Lecho? ¡Dale el maldito lecho, Josh! no no van bajen las voces, por favor. Perdona, pa. Los amigos de mi novia Josh, dame un vaso de leche. ¿Por qué me estás gritando a mí? Solo dale el maldito lecho Josh Pero ni siquiera están diciendo la misma cosa Todos estamos diciendo leche, Josh No, tú dices leche y él dice lecho lecho lecho lecho, lecha, lecho, lecho, lecho, lecho, lecho, lecho, lecho Ya cállense, cállense más te vale que bajes el arma, Josh. No lo hagas, Josh. Van a dispararme si me disparo. Eso no tiene ningún sentido. Que la bajes, Josh. Sí, por favor, Voy Josh. A jalar no el lo gatillo. Gatillo. Por favor, por favor Josh. No, lo hagas, no, Josh. no lo hagas, Josh. <risa> Voy a morir por, por favor, una Josh. leche. No lo hagas, por favor, por Josh, Josh. No lo hagas. No, por por favor, no lo hagas. No, Eres basta, como mi leche, hermano. Favor, Josh. Ah. Ah. Bueno, después de toda esa discusión, jalamos el gatillo, todos juntos.